Salto Alto es un lugar ubicado en los límites de los Aipices, a unos 17 kilómetros al noreste de Vallaguana. Para acceder a Salto Alto, debes llegar a la comunidad de Vallaguana y seguir la carretera hacia Sierra de Agua. A distancia, promedia unos 75 kilómetros desde Santo Domingo Este. vía de acceso se encuentra en buenas condiciones, pero debes prestar atención a algunos baches que pueden fastidiar tu trayecto. El acceso a salto alto. Se hace a través de una finca que es propiedad privada, hay que pagar un precio modesto por persona. En el lugar predomina la roca caliza y la vegetación latifoliada. Recuerda no contaminar el lugar y dejarlo mejor o igual de como lo encontraste.